Empezó a llover, pero el problema es que a mí no me gusta andar con paraguas. Tengo que ocultar la cámara para que no se qué ¡No! Tengo que ocultar la cámara para que. ¡Hey, guys! ¿Qué haces, gordo? ¡Qué haces, gordo! Hoy tenemos invitados, así que tengo que empezar a preparar las cosas. Además, acabo de darme cuenta que no tengo lentes. Entonces quiero mirar a la pantalla, pero no puedo porque tengo que mirar a ustedes, porque formar una conexión con ustedes. ¡Colores! Cebollita, champiñón, pimentón, salsa tundereque. Y después vamos a poner pollito para hacer los terribles tacos, hermano. ¿Qué pasa? Tan rico, me cuartóncito. Y sí, todo así como. Mm. Gracias por nos Oficiosa en tu casa. Sí, súper linda. Cuídense es de casa. Marito. Ya, gracias. Adiós. Adiós. Amor, no he terminado mi videito. No ha terminado su videito. No, Creo no, que deberíamos tener un poquito. No, no. ah, ahora sí, bueno. Otra cosa. estaba el turno así ah, porque está de turno de nuevo ya para que vean que no me salí tanto de la dieta esto es pollito al fin al fin estoy comiendo con la once <risa> va a como ella Vamos a hacer algo brígido afuera. Espero que la cámara esté bien, no le haya pasado nada. Después de almuerzo me llegué y me quedé dormido. Después llegó la quita y se quedó dormida. Vamos a comer tacos de nuevo. hecho, ni el tercio de las cosas que quería hacer este fin de semana. El tutito me lo impidió. Ahora tenemos un almuerzo familiar en eh, la casa de mis suegros. Me olvidó que no había lavado y lavé la loza y... ahora a en el blog ¡Vamos a hacer el Ya sí. Ahora estamos en el cine, ¿cierto? Sí. Siempre me frustro cuando digo que voy a hacer algo y no lo hago. Me frustro porque... Ah, porque al final cuando uno dice que va a hacer algo es un compromiso que adquiere con uno mismo. Entonces no ser capaz de cumplirse a uno mismo no habla muy bien de ti. Por otro lado, estoy tratando de evitar ser tan duro conmigo mismo. Si bien tener presente las cosas que dejé de hacer, también tener muy presente las cosas que sí realicé. Hay dos formas de generar nuevas conductas. Un por un lado está como castigar el mal resultado, lo otro es premiar el buen resultado. Es conductista pero funciona. Así que si bien tenía mis objetivos para este fin de semana, debo aceptar que me lo regalé bastante y que de alguna otra forma lo merecía. Lo único que me molesta es que sé que puedo hacerlo. Así eh, mmm, que, disculpen que así como... Pero, les tengo una pregunta para el miércoles. Ya que estamos en esto, cuénteme cuál sería la mejor recompensa que podrían obtener por algo que lograron. Y el peor castigo que podrían obtener por algo que hicieron o dejaron de ser. Déjenme su respuesta ahí de abajo en el Tumbereque. Y nos vemos el miércoles. Que tengan una muy buena semana. Ojalá se escuche cómo suena el agua cayendo en el paraguas.